¿Y vos qué decís, Ubaldo? ¿Entramos o no entramos? ¿Lo, lo pensaste? Sí, no, lo, lo estoy pensando, en realidad creo que tendría que haberme ido a buscar otro pullover, porque estoy con el mismo pullover que aparecía en algunos avances. Ah, pero yo igual. Ah, caramba, caramba, me parece que vamos a tener que buscar algún canje que mire, nos permita... En, en realidad somos inteligencia artificial. <ríe> sí, algo parecido. Es que estamos acá... Los comportamientos robóticos a veces Tenemos también. un comportamiento sí. robótico. Nosotros no somos nosotros, somos inteligentes inteligencia artificial, es una inteligencia tecnología alienígena que dejaron el otro día este, ahí por eh, la calle O'Brien y nosotros... Los y tratamos. bueno, tratamos de rebuscarla de donde haya. Lo que queda descuidado en la calle nos pertenece, es de todos. ¿Qué Un eh, Buen día, ¿cómo andan todos Muy ustedes bien. formalmente? Viste, sí, ¿Qué obvio. sé yo? Hay que hacerlo, ese obvio. tipo de cosas. Sí. A mí no me quedan más remedios, yo que soy tan así, tan desorejado, diría sí. mi abuela. Es gracioso, ¿no? Porque los medios, la gente se saluda al aire después de haber estado compartiendo por lo menos hora, hora y media previa. Eh, Pero bueno, es, es una normalidad, es una habitualidad y ciertas. Cierto código de conducta que no somos nosotros quienes lo vamos a tirar por la borda en el día de hoy, más allá de que, por supuesto, pretendemos que esto sea un espacio relajado. No, no me provoque su Relajado, no, provoque. no en el concepto uruguayo. Sí, no. no eh, porque, Sos un relajado. Claro, ahí estamos hablando de otra Dame un cosa. refuerzo. Claro, ahí estamos hablando de eso, no... No me hables de refuerzo a esta hora del mediodía, ¿no? Ya estamos claro, pasando la una. El refuerzo es el pebete, para que claro. ustedes entiendan, y los que han ido un montón acá de Hurlingham dicen, sí, sí, ya sé, no me hablé del medio y medio, y se pudre no, la claro. charla. Tengo, tengo unos amigos muy queridos, mm. Marcelo Mañaco, Víctor Castellani, claro. eh, Eduardo Starineri que en algún momento fueron juntos de vacaciones al Uruguay. Eh, gente de, como que provenía de distintos lugares, ¿no? Pero claro, se ¿no? pusieron de acuerdo fueron, y, y fueron a pedir un pebete de jamón. Eh, a ver. Un pebete pidieron y pidieron queso Mar del Plata en Uruguay. Ah! ¿No? Esas cuestiones que uno tiene arraigadas que piensa que, bueno, nada, que todo el queso de pero, esa característica. Pero esa. los entendieron. Sí, le dijeron queso colonia. Claro. Le y le vendieron un pan tortuga. Claro. Este, que al fin de cuentas era algo más o menos parecido. En panadería, digo esto y entramos a en dos cosas. Hay dos cosas que acá no hay. Uno es el pan vienés, que es un pan especial alemán. Ajá. Perdón, de Austria, Austria sí. Que es, eh, tiene un gusto especial más fuerte Que se utiliza para el Frankfurter, Porque allá no hay pancho claro. Es también la preparación sí, sí, sí. alemana Y lo otro es el marsellés Usted no conoce el marsellés no Es un par cilíndrico que es francés Que tiene una cáscara muy dura Pero es cilíndrico y blanco si no se lo deja que se queme Mira, Viste, ahí tenías otra novedad Junto con la butifarra es, le podés pegar Sí, qué bueno bueno Yo recuerdo este, de haber ido a comprar facturas Por supuesto, los famosos bizcochos Y que te los venden por peso claro No por unidad, como acá claro. que Nos habituamos a la docena Bueno, en mi única experiencia a bordo de un avión Y allende el océano Me sorprendió que en Alemania el huevo viene Los huevos vienen de a 10 No ni a 6 Ni de a docena Vienen de a 10 Vaya uno vaya a, saber a saber con qué criterio y a qué se remonta esa originalidad Vaya a saber. Pero bueno, la gente debe decir, esta gente evidentemente está pasando por necesidades de ingestas de proteínas Lo cierto es lo que nosotros habitualmente tenemos otro, otro motivo, otra razón para estar acá ¿no? Nosotros el, el motivo y la razón es encontrarnos con Ubaldo Ya hace mucho tiempo lo respetamos, lo queremos Ubaldo Luna, periodista este, periodista, periodista, con curso, con título de periodista, con, todo, con todos los chiches. Eh, y entonces con él siempre es decir, le encargamos, confiamos en todo lo que es una reseña de la información local y regional. Uh -huh. Así que te pregunto, como siempre, ¿por qué avenida vamos a ir transitando? ¿Por Mirá, dónde arrancamos? Nunca, nunca mejor utilizada la palabra, de sustantivo que avenida. Porque en este caso vamos a empezar por una agenda muy nutrida, muy nutrida, que está llevando adelante el intendente interino de Burlingame, Damián Celsi. Lo vemos en la imagen. Estuvo en un, un reconocido lugar, en una heladería ubicada en la avenida Vergara, ahí en pleno corazón, muy cercano a un par de supermercados que están ubicados sobre la misma arteria, en este caso compartiendo otro de los encuentros con los que el Intendente está llevando a cabo un laburo que se ha puesto al hombro verdaderamente, y esto es informar los alcances de aquel proyecto que presentara en marzo pasado ante el Consejo Deliberante que luego ratificó cuando dio a conocer el gabinete que lo iba a acompañar como parte de su esquema de gobierno, recordemos Celsi, es intendente interino por el pedido de licencia abierto que tiene el actual Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Horacio Zabaleta. Esta obra que plantean sobre todo el corredor de Vergara, que sobre todo va a tratar de imprimirle otro perfil a la avenida, que tiene que ver con la colocación de luminarias, veredas, eh, las paradas de colectivos seguras iluminación baja, no la actual iluminación que tiene la avenida. Recordemos que la avenida, bajo la gestión de Zabaleta, fue realizada casi a nuevo en todo el tramo que va desde el corazón de Villa Tesey hasta la zona de Cinco Esquinas. Bueno, ahora se va a intervenir de otra manera. Es una obra que financia la provincia de Buenos Aires. Es, lo califican desde el municipio como una mega obra y es uno de los principales caballitos de batalla del actual intendente. Hizo la presentación, como decíamos, en el Consejo Deliberante, sin demasiados detalles. Posteriormente empezaron con las reuniones informativas, primero con la presencia del Secretario de Infraestructura de la provincia, también Intendente en Uso de Licencia, Leonardo Nardini, funcionario de la gestión de Axel Kisilov. Posteriormente, la semana pasada hubo una reunión con comerciantes en el Centro Cultural, comerciantes de la zona céntrica, claro. de Villa Tesey. Veíamos allí, por ejemplo, a, a la gente del conocido Vivero, que está frente a la comisaría. Uh -huh. Veíamos a comerciantes de todo el corredor céntrico de esta localidad para darle los pormenores de, de la obra. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar, eh, fuera de micrófono, con algunos comerciantes que estuvieron allí. Eh, uno, un viejo colega que estuvo también allí participando, porque es vecino de Villa Tesey y porque es caracterizado vecino, nos comentaba que había como mucho escepticismo de parte de los comerciantes. Primero porque los comerciantes tienen miedo de que la obra afecte las de las ya de por sí caídas ventas, ¿no? Claro, porque que interrumpa la circulación o exacto, ese tipo de, de cosas. La garantía que ofreció el intendente fue que esto iba a afectar de la menor manera posible, que no se iba a cerrar la avenida. Y que la idea es ir avanzando en un periodo determinado por cuadra, que cada cada cuadra se vaya haciendo como de modo individual, modularmente, por expresarlo de alguna forma, para afectar de la menor manera posible no solo el tránsito de los habituales consumidores, sino la propia actividad de los comerciantes. Esta reunión, que tuvo lugar la última, la que compartimos recién la foto, tuvo que ver con el otro sector de Avenida Vergara, en donde... Viste que Vergara tiene como zonas comerciales sí. aisladas, ¿no? Es como pequeñas, eh, pequeños islotes de actividad comercial, después por supuesto... Hay todo un perfil que por lo general acompaña a las avenidas que en el conurbano tiene cada uno de los municipios. Hay una idea del municipio de trasladar el, el tema del, del tránsito, sacarlo, tránsito pesado, sacarlo de Vergara y llevar, perdón, sacarlo de, sí, de la zona de sí. Vergara y llevarlo a combate de pavón. Un asunto que los vecinos de Jorge Ñuberi dicen: ¿Cómo es la cosa? Si el tránsito pesado contamina, genera dificultades y todo, nos lo tiran a nosotros. Ahora. Bueno, está claro que todo tipo de actividad humana afecta a alguien, más allá de los alcances que tenga esa afectación. Pero bueno, uno se pregunta qué va a pasar con grandes superficies que hoy por hoy eh, afectan visual, arquitectónica, urbanísticamente, a, la, a todo el corredor de Vergara. Siempre mencionamos la manzana y tanto que comprende la ex fábrica Rousselot, el tema de la vieja compañía argentina de levaduras... Eh, sí, uno podrá embellecer las veredas, colocar luces, pero esos esqueletos vivientes de un pasado industrial de a están allí. ¿Qué está se bien. va a hacer con eso? ¿Se lo va a tapar? ¿Se va a poner un muro? ¿Se va a poner un cartel? ¿Se van a poner unos estandartes como los que quisieron disimular que SIDEC eh, está en, en un mal momento? Bueno, me parece que no, no, no sé si va a alcanzar con el propósito que tiene el municipio, esta persona con la que hablé me decía que lo que le informaron es que quieren hacer todo, todo Vergara, inclusive llegando hasta la autopista Acceso este, hasta la vieja este, avenida Gaona. No sé si van a llegar hasta ahí. Para mí comprendía el centro de Villa Tesey cuando desemboca Concepción Arenal hasta la zona de Cinco Esquinas. Eh, ojalá que en algún momento tengamos la oportunidad de hablar, no sé si con el intendente, pero sí con secretarios o funcionarios del área de, de obras públicas para conocer este tipo de detalles y para formularle algunas preguntas que tenemos respecto a esto nos parece buenísimo, bienvenido sea el proyecto no eh, los comerciantes decían eso, está muy buena la idea está muy bueno el proyecto, queremos ver cómo se va a implementar y cuánto nos va a afectar además, eh, eso sí, por supuesto nadie, nadie niega el, el progreso ustedes no, me conocen mi forma de, de pensar también uno piensa, en lo particular, en las prioridades. Hurlingham no tiene agua corriente. Y eso es mucho dinero y algo que se debería hacer. Eh, uno no dice antes que una cosa. Yo digo, eso no soy quien yo. Uno tira como si fuese eh, cuando vas al almacén a hacer compras. Uh -huh. Entonces vos decís, sí. ten, como él dijo, Tenés el tema de eh, la Ruseló. no sabés qué es lo que va a pasar, no sabés qué grado de contaminación hay en el subsuelo de ese lugar, por lo cual puede impedir que hagas algo claro. humano, uh -huh. primer problema. Segundo, tenés el tema de la SIDEC, también, que tiene que es un elefante blanco, Tiene un valor, el, el, ese terreno tiene un valor impresionante, tiene un sistema de potabilización de, de agua, tiene un montón de cosas. Eh, después tenés lo que es la calza también Y tenés todo Vergara, que es desprolijo Uno lo uh -huh, conoce de sí. toda la vida Cuando vas a un pueblito cualquiera A la ciudad de la provincia de Buenos Aires De Córdoba, Entre Ríos, de sí Pero Vergara no puede ser que esté así Eso es cierto Segundo, Hurlingan es chico Tenemos apenas 200.000 habitantes Y no tenemos un crecimiento este, poblacional Que indique que la gente se va a baviar por estar ahí, porque aparte Urlinga lamentablemente tiene fama de ser caro. Sí, tiene fama sí. de ser caro en los servicios, los productos que vende, quizás por un tema que sí es, es otro de los temas, el precio que se le cobra de los alquileres a aquellos que quieren poner un emprendimiento. Sí, y además después están las razones que escapan a lo que puede decidir o implementar un municipio, ¿no? las cuestiones macroeconómicas, el tema de la actividad comercial está afectado porque hay situaciones que escapan al dominio del intendente, llame como se llame Exacto. ese intendente, y que no necesariamente con una reforma que tiene un costado estético, que tiene un costado también, por supuesto, de desarrollo, nadie duda eso, pero me parece que no necesariamente ese tipo de cuestiones eh, pueden implicar un beneficio de inmediato, que no es uno más uno simplemente esto, Digo porque, reitero, si hay un proyecto de embellecer eh, todo el corredor Vergara, por supuesto que nos sumamos. Ahora, también es cierto que hay algunos factores de desarrollo que no están, sobre todo en, un, en una localidad como Villa Tesei, que no están asegurados ni mucho menos, ¿no? El tema de cuestiones que no pasan solamente por lo estético, sino que tienen que ver con salud pública, como cloacas y agua corriente. Me parece que son puntos en los que, bueno, claro... Eh, gobernar es elegir, es establecer prioridades el gobierno del intendente interino Damián Celsi va por este lado eh, reitero los comerciantes tienen sus reservas respecto a esto que pueda pasar pero recordemos también que Vergara no es solo de los comerciantes uh -huh. y yo temo que cualquier beneficio de desarrollo estético que se le quiera dar termine opacado porque enfrente tenemos esos elefantes blancos como decía recién Marcelo también es cierto que uno ve, por ejemplo, se ha hecho una obra importante en la avenida Jaureche en Urlingham Centro. Se está realizando desde hace mucho tiempo también una obra, una intervención en la plazoleta próxima a la estación Urlingham del ferrocarril San Martín. La verdad, la otra vez vi abierto ese lugar que está todo tapiado y no vi nada demasiado evolucionado para una obra que lleva tanto tiempo de ejecución. Pero al margen de eso... Digo que cualquier intervención urbana que se quiera realizar en ese corazón de Urlingham, que es que son las vías del San Martín, el cruce de Jaureche con Richieri, choca con ese descampado poblado de chapas oxidadas, que es el local abandonado de una vieja y tradicional cadena de eh, artículos de venta de, de venta de artículos para el hogar, como la Casa Vallejo. Claro, Ahí hay un problema personal, familiar, sí. entiendo, eh, es particular pero ¿cómo haces para embellecer Urlingham Centro, por más que intervengas sobre Jaureche, por más que quieras mejoras en la estación, cuando frente a vos tenés ese predio totalmente olvidado? Totalmente olvidado, en donde hasta hace un tiempo vivían personas en situación de calle. Eh, creo que me parece que hay que contemplar una, una foto más amplia cuando se quiere intervenir esto, reitero, Celebramos que haya este tipo de obras, si traen algún beneficio, si me preguntas a mí, no sé si las incluiría dentro de las prioridades, pero nadie me va a preguntar a mí, también es cierto. Eh, pero bueno, eso es, yo recién pensaba en, en lo que estaba Ubaldo comentando y visualizando, porque al andar por la calle, como andamos los dos por todo Burlingame. Claro. Uno es como que me, me, me hace obligatoriamente subir al Clio y estoy dando y vuelta. Y andar, andar por ahí. Y tengo una, una, una pequeña duda. Vi que están, eh, está el área de Derechos Humanos y de la Memoria, ahí al lado de la estación del ferrocarril claro. San Martín. Ahí en el cruce con Crucero General Belgrano. Eh, Chile y Crucero General Belgrano. Es eh, un, un lugar cuando, men cuando menos en Urlingam pasaron cosas, como decía el expresidente, graves, durante la dictadura y que generaron todo este actual recuerdo uh -huh. sobre víctimas, sobre vecinos, vecinas que desaparecieron y demás. Y a uno le gustaría es decir la contraposición de la vida, pero no hacer algo mediocre, sino hacer algo bueno, realmente que sea interesante, que sea un lugar hermoso, que sea lindo. Y además porque hay una deuda vieja de algún, de algún artista o algunos artistas de cosas que se tendrían que haber hecho y que no se hicieron uh -huh. de muestras, ¿no es cierto? Sí, sí. Esperemos eso. También uno piensa en las ciudades y cómo se las piensa hoy en día, Es decir, por el cu la cuestión ecológica, se piensa que las ciudades tienen que ser, que ser tienen que ser verdes en el sentido de nosotros, los vecinos y las vecinas que vivimos en los barrios. Cuando vos estás hablando de corredores, estás hablando de una concepción un poco vieja que es pensar en los automóviles y hoy en día en todo el mundo se va dejando de lado la cuestión del tránsito automovilístico por imprimir en cómo van a estar las casas, necesitan agua corriente, qué tipo de energía y de calidad de energía van a tener. Sí. Entonces yo me imagino que la gente de Barrio Mitre o que la gente de los patitos y demás, le debe importar muy poco lo que vayas a hacer en Vergara, aunque lo hiciera yo, porque a mí estéticamente me interesa que se vayan haciendo sí, cosas. Sí, sí, eh, a ver, eh, inclusive... Pero digo, hay, otro, hay muchos otros temas, no es que ese uno lo tiene que tachar, no de ninguna manera. A ver, nosotros estamos acá como para, desde nuestro criterio, remarcar claro. aquellas cosas que pues consideramos vecinos, que, además, que, que se pueden corregir, que se pueden mejorar o que por ahí habría que, que abordar. No estamos acá para eh, señalar las políticas o el radio de acción que puede tener una política municipal, con la que podemos estar de acuerdo o no, a la que podemos elogiar y criticar en partes iguales. Eh, uno entiende que este desarrollo, por supuesto que va a aportar a que Burlingame tenga sobre todo Villa Tesey y parte de esta localidad también cabecera, tengan una, si se quiere, una imagen mejor que la que tienen Totalmente. en la actualidad. Ahora, es No perdamos de vista que a cuadras nada más de ahí, como lo remarcábamos en una de las últimas participaciones. No está bueno que alrededor de ese de ese ejemplo que es la Universidad Nacional de Burlingame, casi todas las calles en su entorno estén detonadas. Ah, están todas hechas pelota. Pero sí, no estamos sí. hablando de un bache, estamos hablando de calles en las que no se puede transitar casi directamente. Mm. Entonces sí, si uno toma la imagen de la de, de, de lo que es toda la construcción de la Universidad Nacional, su desarrollo, su crecimiento, es maravilloso. Ahora salimos de la universidad y destrozamos el tren delantero del auto. Sí, eh, A 100 metros de la universidad sí, En la puerta doblas a la derecha Y la primer cuneta que te encontrás tenés que pasarla caminando Y sí. menos Lo mismo si seguís por Orión en dirección a Por ejemplo la calle Valdés Cuando vas al claro. barrio Mitre, me pasó hace poco eh, ¿no? Hay esquinas en las que parece una broma Que haya un lomo de burro porque después del lomo de burro te caes en un pozo claro, o sea, no, es la no cima la cima y la cima Exacto, no exageren demasiado <risa> vamos a dar vuelta a la página por supuesto sí. que el municipio va a seguir explicando esta obra ojalá que en algún momento se convoque una conferencia de prensa en donde podamos saciar parte de nuestras dudas ah, y quizá el municipio convencernos de aquello que no tenemos todavía no, determinado a mí, a mí lo que me gustaría estaría bueno no sé vos qué decís, de repente una entrevista donde uno tiene un, un mapa o elementos digitales Sí. Donde uno pueda conversar este, con el intendente e ir marcando dudas uh -huh. para sí. que él las aclare, sí, sí, no sí. para que nosotros le digamos a él lo que tiene que hacer. No, no es eso. A ver, eh, nosotros estamos para plantear las dudas que tenemos. Y las y, que nos cuentan los vecinos exactamente, y vecinas también. Exactamente, quienes estuvieron en las reuniones, por ejemplo, porque afortunadamente eh, los años que llevamos trabajando esto nos permiten tener fuentes de, de consultas fiables y responsables. Eh, para decir que la obra está perfecta desde el vamos, está la oficina de prensa, que es su trabajo, nuestro Ahí. laburo es, es otro. Ahora sí, una, una iniciativa que, que también, por supuesto, como cada una de las cuestiones que pasan en nuestra vida, tiene puntos a favor y en contra, o que uno puede cuestionar sin que esté absolutamente en la negativa. En este caso, una imagen que corresponde a lo que pasó el último día 28. Ustedes saben que el 28 de junio es el Día Internacional de los Derechos de las personas LGBT, que forman parte de esos colectivos. Y ustedes saben, ese mismo día, el pasado martes 28, en el Día Internacional del Orgullo, el Intendente Municipal celsi firmó un decreto de adhesión a la Ley de Promoción de Acceso al Empleo Formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Esto señala, entre otros asuntos, que la idea es que el cupo laboral no sea inferior al 1% de los cargos del personal municipal, también desde esta iniciativa se creó el programa de promoción de acceso y permanencia laboral y el registro de anotación voluntaria de personas travestis, transexuales y o transgénero, aquellas personas que decidan acceder justamente a algún puesto de trabajo en el sector público municipal. Una buena iniciativa, más allá de que por supuesto hay asuntos que hoy por hoy ser empleado municipal como trabajador no te garantiza, no y esto no es excluyente de Burlingame, sino que los trabajadores municipales tienen dentro de la esfera del Estado los sueldos más bajos en general. Pero bueno, es una posibilidad de trabajo para personas que históricamente han sido postergadas como aquellas que pertenecen al colectivo LGBT y todas las letras que se nos puedan ocurrir. Y además que también es cierto que al eh, incorporarse legalmente eh, el municipio a todas estas normativas, también le da protección a los vecinos y vecinas que necesitan de esa sí. protección ante esa eh, lacerante lacra que es la discriminación. Absolutamente, absolutamente por eso lo, lo celebramos sí. y por eso elegimos dentro de una agenda muy amplia, muy nutrida del intendente, ahí por supuesto con solo meterse en las redes sociales de Damián Celsi vas a encontrar todo el despliegue de esta gestión que justamente están tratando de demostrar como muy activa, eh, nosotros, como periodistas que somos, editamos y elegimos aquellos puntos que consideramos vale la pena compartir con ustedes. Hablando, lo mencionaba Marcia, al momento del desarrollo y el plan que prevé el gobierno municipal para Avenida Vergara. Bueno, Pasamos a imagen. Exactamente. Vamos a esta imagen, que en este caso tiene que ver... Yo la verdad es que nunca lo supe, y no hablo de Celsi en particular, hablo de todos los intendentes. Si los intendentes entienden algo cuando un funcionario específico le muestra un mapa... Mm no sé, digo, porque no todo el mundo está especializado en la materia, eh, quizás sí se ha formado el intendente Celsi en este caso, pero digo, esto no, no, no es puntual. Siempre me llama la atención eh, en las gacetillas oficiales de las que uno recibe tanto, no solo de Burlingame, sino de todos los municipios de la región, los intendentes que señalan hacia un lugar cuando les muestran una obra, ¿viste que Salen así como señalando sí. con el dedo, como el dedo mágico, y también compartiendo mapas y dibujos y croquis que en este caso tiene que ver con eh, la continuidad del plan de obras de, de cloacas. Eh, en este caso lo que muestra Celsi tiene que ver con las obras del colector Soto, hay una inversión de 257 millones de pesos, según el intendente y la información oficial esto ya lleva un 15% de su ejecución, comprende los barrios Virgen de la Esperanza, San Alberto, Los Patitos y Santa Leonora, ahí muy cerca del municipio de Burlingame. Eso, eso es fundamental porque hablando de vuelta sobre el tema del agua corriente, como mm. la gente saca el agua de las napas, no sé si todos recuerdan, pero hay una palabra que se llama gravedad, que funciona en la Tierra. Mm. Entonces, si vos tirás la cadena y luego, es decir, y, y, y tus restos van a, al pozo ciego, en el, sobre el pozo ciego actúa la gravedad sí, claro. y, y sigue bajando. Exacto. Y por ahí están quien... Saludan con una bandera blanca pidiendo la paz las napas de agua, sí, por que se contaminan. Entonces es fundamental también previamente para empezar a no hacer ese uso o, o, o, a, o a mejorar de alguna forma el tema de las cloacas. Con respecto a lo que vos decías del mapa, yo decía, claro, es, es cierta la duda que tiene este Ubaldo un poco jugando como es incógnita, ¿no? Pero yo creo que si el, si el intendente o el funcionario es una persona que tiene conocimiento territorial, mm. entonces vos decís, claro, ahí este... Sí. Sí, sí, sí, claro, ahí entra a tallar de otra manera. Ahí entra a tallar porque sabe, sí, mira sí, la sí. calle y dice, sí, la conozco, claro. sé para dónde va. Y después está la cuestión respecto al tema cloacas. Eh, una cuestión que históricamente ha estado vinculada por distintas razones a esta zona oeste de la provincia de Buenos Aires, no solo por las viejas cloacas de que aquel proyecto de cuando formaba parte del viejo partido de Morón y que tanto, tanto problema, tanta violencia y, y tanto de corrupción política puso en exposición, a tal punto que asimiló a, a esta zona oeste de la provincia como parte, de, como un sinónimo de corrupción y de negociado, ¿no? con sospechas también sobre el expresidente Macri y el grupo económico que él representaba, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en el año 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner convocó a casa de gobierno a los intendentes del conurbano. Recuerdo, por ejemplo, cuando en los tiempos pretéritos de la política, Martín Sabatella, intendente por entonces de Morón, no era buena palabra para el peronismo, que en un acto en el que la mayoría de los intendentes eran hombres del PJ, llegaba Martín Sabatella con algunos colaboradores y las miradas lo atravesaban, ¿no? Porque era como un sapo de otro pozo, pero bueno, sí. era el intendente de Morón. Allí estaban Descalzo, Acuña, Curto, Igi. Descalzo estaba y sigue, por supuesto. Y era todo un clima este, muy, muy singular. Bueno, ese fue, no me acuerdo el mes, me tocó estar ahí cubriendo esa actividad, Mira. en el que Néstor Kirchner puso en marcha un plan cloacal, el inicio del plan de cloacas. Lamentablemente no se terminó en ningún distrito, ni siquiera en aquellos municipios en donde ya existía un tendido previo, como el caso del municipio de Morón. Eh, recordemos en esas épocas también Kirchner vino aquí a inaugurar la planta de tratamiento ubicada en Gorriti Camino del Buen Aire, también un acto con la presencia de algunos intendentes entre ellos el entonces intendente Luis Acuña eh, lo lamentable de todo esto no es que Kirchner haya puesto en marcha aquel, aquel proyecto, sino que no se terminó y la verdad es que no sea esta hasta... primero que cuando uno lee informaciones que hablan de que hay un 15% de desarrollo de cloacas en un barrio dice 15 apenas claro Pasaron 19 años eh, y uno ya no sabe si por el crecimiento demográfico ese plan mmm, ya no es a esta altura del partido insuficiente. Por supuesto que era un plan que contemplaba también en el caso de las plantas de tratamiento un desarrollo modular ¿no? que acompañara ese crecimiento. Ahora tengo una consulta, no? en Urlingan entiendo que era parte de ese plan, sí. en Urlingan sí se llevaron adelante. Sí, pero no, está, no hay tendido completo en, en casi ningún lugar de Burlingame, te diría. O sea. No, no hay. Yo lo, sí. lo que eh, yo me entero de esto porque mi, mi cuñado, este, él se encargaba de, de hábitat, uh -huh. el arquitecto Gorbat. Sí, sí, Ernesto. Entonces, Ernesto. Entonces, cuando salió el tema ese, él me llama y me, y me comenta esto que vos estás diciendo. Uh -huh. Una cosa fantástica. Entonces decía que lo que le tocaba a Burlingame en la primera etapa. Sí. que luego esa primera etapa la tuvieron que modificar porque enganchaban a un pedazo de un barrio, creo que de Palomar, o de, que pertenecía al partido de Morón, y sí. algo de Ituzaingó, sí. que luego venía una segunda etapa donde sí empezaron a ampliar, pero creo que esa, esa primera etapa se terminó y se continuó. Lo que sí es cierto que vos decís es que después de tanto tiempo ya deberíamos haber arribado al 100% quizá, de las cloacas. Quizás están un poco más ¿no? avanzados y... O sea, están un 70%, no, no sé. No conozco creo. el concepto total en Hurlingham, pero no sé si llegamos a ese número. No, la verdad que no, no lo sé. Eh, también lo que son lo sí que uno el, tiene. Creo que lo que, sí, creo, que es, creo, creo, que es un casi 70% de Hurlingham mm. con cloacas sí. y un porcentaje paupérrimo, creo que un 30, un 40%, que no sé si llega de agua potable. También está el criterio que utilizaron los intendentes para decir, bueno, queremos que esta zona eh, sea en la que se realicen los planes cloacales, Ahí, en el caso de Ituzaingó, hay ciertos cuestionamientos a la decisión del municipio de haber privilegiado pasó? desarrollo inmobiliario en lugar de los barrios que tienen necesidades sanitarias más urgentes. Claro. Por ejemplo. ¿no? entonces se eh, dotó de red de cloacas a desarrollos inmobiliarios y no a lugares en donde era más urgente como algunas barriadas populares por ejemplo, <risa> en donde en un solo terreno viven cuatro familias ¿no? pero bueno, esas son cuestiones que eh, me parece en algún momento va a haber que poner un poco más a fondo porque además está el desafío también de esto que vos mencionabas del agua corriente ¿no? porque sigue siendo una materia minoritaria en función del alcance que tiene el agua corriente Y están muy relacionadas La cloaca y el agua corriente Alguien no terminaba de entender Cómo la misma obra no se había hecho en paralelo Si ya estaban rompiendo el, el municipio es, es cierto también Por lo que uno ha visto Que suponete Yo quiero agua corriente en mi casa Ponele que ponemos los caños Y los ponemos en todo Burlingame. El problema viene con AISA En realidad porque vos tenés que tener una producción del volumen suficiente de sí. agua corriente, y ese es todo un tema, porque es inversión gigantesca, uh -huh. y es cara el agua, el agua potable, realmente potable. Eh, sí vos podés ir tirando los caños, sí vos podés hacerte sí. todo el tendido. Después vas a tener que esperar a que se produzca sí. el agua corriente, uh -huh. y desde dónde tomás el agua para producir el sí. agua corriente. Sí. Sí. Es un... Son un es, eh, como dijo, él, la idea es que el, el Gran Buenos Aires creció desmedidamente, con una desprolijidad donde todos y todas estamos involucrados. Eh, habitantes comunes, habitantes rasos y gobernantes, todos estamos involucrados, porque tampoco la gente, uno no la ve que en su boca esté todo el día, ay, si sí, estoy preocupada, diciendo, o oh, preocupado porque no tengo agua corriente. La verdad, no. No, eh, es, ese es un yerro. De todos y de todas nosotras, es decir, no insistir en los puntos que se necesitan. Y, que y si no básicos. tenés agua corriente, no, tenés, no podés tener plan de salud. No, disculpame. Es, es, es básico, es básico. Por eso estamos hablando de cuestiones, ¿no? Antes, cuando presentábamos el tema Vergara, eh, nos permitíamos debatir, discutir el tema de las prioridades, y está claro que vos tenés que crear las condiciones para que el desarrollo sea posible. cloacas y si agua corriente es básico. Y además sería más entretenido. Este debate, si lo tuviéramos sentado acá, al intendente de Urlingan, Damián uh -huh. Celsi, ¿a quién sí. lo invitamos? En mi casa. Sí, por supuesto. Eh, este. Y entonces estaría bueno porque él con números te uh -huh. puede demostrar sí, por evoluciones sí, que sí, uno sí. de repente no conoce sí. porque no tiene el número a mano sí. o que la provincia pueda acercar números también en cuanto al tema de cloacas que es la provincia la responsable. Uh -huh. De este trabajo de, sí, de cloacas. Sí. Y después, bueno, están esas cuestiones también en las que uno por ahí podría eh, interrogar respecto a los alcances que está teniendo una medida que me parece muy interesante en la que el municipio realmente ha puesto una mano activa que tiene que ver con el Urlingam Recicla. Ustedes saben, esto empezó con algunos puntos de recolección en algunas entidades que tienen que ver con todo aquello que pueda ser recuperado y reutilizado para justamente no mezclarlo con la basura común, con la basura habitual que va a parar al CEAMSE, sino que justamente puede ir a manos de recuperadores y a partir de ahí ser reutilizado. La verdad es que esto es una iniciativa que implementó la gestión CELSI en la que han mostrado mucha consecuencia y la han puesto en práctica muy bien. El último día sábado se presentaron justamente seis nuevas instituciones de Burlingame en donde van a instalarse, ya se instalaron estos contenedores, son contenedores que se entregan en comodato a instituciones, por ejemplo en mi barrio, en Villa Club, en la Sociedad de Fomento Funciona Uno, en el barrio Jorge uri, en el mercado comunitario que está ahí en... Combate de Pavón eh, y Miranda también funcionan. ¿Qué son los contenedores negros? ¿sí? Exactamente. Ah, en exactamente. el triangulito también hay el triangulito, bueno, perfecto. Es otra de las entidades. Ahora se sumaron seis, las comento. Son la Sociedad de Fomento Aviadora Carola Lorenzini, allí en la Sociedad de Fomento 2 de Junio, en el Centro de Jubilados del Barrio El Destino, en el Centro de Jubilados Sol del Litoral, en la Asociación Civil 1 de Junio y en la Parroquia San José. Buenísimo esto, yo... Reitero, en mi barrio, por ejemplo, el plan de recolección diferenciada se cumple los jueves por la mañana. Entonces uno ah. a la noche saca la basura común, el jueves a la mañana, o cuando me voy a trabajar, saco la bolsa con cartón, con plástico, con vidrio, con papel, con todo aquello que pueda ser recuperado, limpio y en buenas condiciones, y pasa un camión especial que haciendo sí ahí el achique, y uno lo entiende, junta los elementos en una esquina, y cuando pasa el camión los recolecta, los diferencia. Por acá... Eh, acá estamos en Gurruchaga y Garibaldi, todavía no pasa. Y yo lo reclamo porque, como él sabe bien, he hecho hasta videos ridículos de mí. ahí tirando. Acá en esta casa se separa a cara de perro. Perfecto. Este, lo, eh, en una separación básica, como siempre uh -huh. digo a la gente, sí. empezamos por lo básico. Entonces, una, lo que sea, cajas de cartón. Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo decía, si busco una, caja, una bolsa de nylon, yo no quiero el nylon. Claro. Entonces, ¿cómo voy a juntar nylon? Eh, basura dentro de nylon. Entonces dije, bueno, el cartón sirve. Claro, ese Es como es, si fuera un regalito para es, el que... Es, eso, ese punto que vos marcás es una de las eh, uno de los principios de este proyecto de recolección diferenciada que planteó el municipio, que yo me permití intervenir. A ver. Porque eh, por lo general te recomendabas que lo pusieran en una bolsa de nylon. Y como vos decís, bueno, yo no quiero aportar más nylon. más nylon. Entonces, de por sí tengo problemas porque en casa muchas veces no tenemos bolsas. Como siempre salimos a comprar con nuestra bolsa, para sacar la basura a veces nos quedamos sin bolsitas de, de las de supermercado. Pero al margen de eso, por lo general, lo dejo en una caja o en alguna bolsa de papel que cuando vas a comprar algún artículo, algún lugar, muchas veces te dan. Es simplemente esa, esa corrección de un plan que está cumpliendo bien Ojalá que lo puedan extender para que también aquí, por ejemplo, en esta claro. zona histórica de Burlingame lo tengan. Nosotros lo que hacemos y ya terminamos con este, con este tema, vamos al chino, que rema canudo que está acá y entonces le pedimos cajas de cartón. Bien. Luego las achatamos y las tenemos guardadas. Uh -huh. Cuando lo vamos a armar le ponemos cinta del lado de abajo claro. y las colocamos al costado de la heladera. Cuando se llena la caja Ahí la sale. cerramos con cinta. Y entonces nosotros vamos y la tiramos, porque no tenemos dónde. Antes la tiramos en un tacho de basura que estaba acá en Richeri y jaureche pero lo sacaron, uh -huh. lamentablemente, de la vereda, sí. enfrente al Bar San Martín. Entonces, ahora el, el próximo que encontramos está sobre roca en la plaza sí. Ravencroft. Sí. Entonces ahí lo dejamos. Después fuimos a hablar, eh, porque enfrente de eso, unas dos cuadras, hay una cooperativa. Eh, que no me acuerdo, tiene un nombre, Bella Flor, creo que se llama. Este, y le dimos. Casi necochea, Casi necochea. Sí, sí, sí. eh, Frente a la Ellos, cortadita. ellos van, con la, van con la motito y te buscan lo, los paquetes. Mm, sí. Por acá no vinieron, la casa de mi hermana Sibania, va, mm -hmm, y armando la demás. Claro. Pero yo lo que le digo a la gente es que eh, vas y te, con, te conseguís una caja de cartón, y los sí, chinos bien, la vas así. llenando y mm. la cerras, porque el cartón también es útil, en cambio la sí. bolsa pues uh, Es más bolsa. Sí, más sí, nylon. tal cual, tal cual. Eso, eso se puede hacer y afortunadamente lo están desplegando cada vez más eh, instituciones. Ojalá que acá en el barrio instalen alguno de estos contenedores, porque además, bueno, se generan algún tipo de, de recursos. Eh, ¿Por dónde pasamos? Podemos pasar. Tanto, no sé si querés que comentemos que el intendente de Celsi estuvo en una entrevista en América 24. Lo comentamos así muy ligeramente. Dale. Estuvo hablando de su gestión, estuvo hablando de. Eh, las obras que está desarrollando el municipio, eh, con los cuatro o cinco puntos fuertes que repite e, insistentemente el intendente. La verdad es que para los medios locales ese tipo de entrevistas, más allá de que para el espacio que rodea al jefe comunal debe ser importante que esté en un medio nacional, no nos aporta demasiado en cuanto a, a la información que nos deja, porque reitero, eh, inclusive hay un desconocimiento muy palpable, cosa que uno entiende de parte de los entrevistadores cuando se trata de entrevistar a un intendente de un municipio que como Hurlingham, tiene puntos de contacto con otros, pero tiene características muy propias, ¿no? y para muchos eh, hombres y mujeres de los medios nacionales el conurbano es uno solo, y no, no no no no, no lo es, es así no lo esto ves. como Italia cada lugar es como un país es un lugar especial tiene puntos en común sultánica. rivales y hermanos diría Jaime no sí. eh, y la verdad es que sí tienen puntos que nos acercan y puntos que difieren aún de municipios tan próximos como Burlingame y y Morón por ejemplo hablar de municipios nacidos un mismo tronco pero que tienen particularidades y que eh, lamentablemente los medios nacionales no comprenden pero que indudablemente es una apuesta que los gobernantes tienen al momento de ganar cierta notoriedad. Exacto. Eh, acá tengo o, una colección de fotos que la pasó. Exacto, así, así se trata. Bueno, lo que vemos primero es al intendente en uso de licencia, actual ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Horacio Zabaleta, porque por supuesto él sigue desarrollando toda la actividad que tiene que ver con el municipio en el que vive, ¿no? en el municipio de Urlingham, Estuvo el fin de semana pasado, primero en la inauguración de la Biblioteca San Cayetano, esto fue el domingo último, queda en William Morris. También participó en la misma jornada, pero en la localidad de Villa Tesey, en el centro de jubilados Encuentro de la Amistad. ¿Qué dijo Zabaleta? Bueno, el amor que me brindan me hace sentir que vamos por el buen camino en esta actividad que lo tiene Zabaleta muy seguido por Urlingham y que por lo pronto también, también, lo tendría este próximo fin de semana. Se espera que mañana sábado esté en la Sociedad de Fomento de Barrio El Libertador y que también participe de un encuentro con el Centro de Jubilados El Fogón en la Avenida Pedro Díaz 1751. Si te suena la dirección, es justo enfrente al municipio de Urlinga. Ah, mira, ahí va a estar. Así que eh, una agenda completa la de Zabaleta, que a lo largo de la semana estuvo en distintas provincias, estuvo en un encuentro con gobernadores estuvo difundiendo las iniciativas que desde el Ministerio proponen para que esto que algunos señalan es el cambio de paradigma respecto a los planes sociales, se convierta después de tantas promesas en el asunto vinculado a la creación de puestos de trabajo genuinos. Eso es lo más importante en la agenda del Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Después hubo una actividad de los amigos radicales en este caso, estamos hablando del de, eh, espacio conocido como Evolución Radical. Es el espacio que lidera a nivel nacional el exministro de Economía, hoy Senador Nacional de Juntos, Martín Lustó, y que tiene a la joven que vemos allí con un pañuelo de color anaranjado, rojo, Carolina Sosa, como la única concejal de Evolución Radical en la primera sección electoral compartieron el último día sábado un encuentro con dirigentes, entre ellos a quien veíamos en el centro de la imagen, a la diputada nacional Dania Tabela, con el pañuelo celeste, ahí en el centro de la imagen, participando de esta reunión que tuvo lugar en el Club Atlético y Social T6, en pleno corazón de esta barriada popular de Urlingham. Estuvieron además de Dania Tabela, el eh, ex... Eh, era el hombre... Eh, Pablo Dominichini, secretario sí. de Políticas Universitarias durante la gestión de Juntos, durante la gestión de Juntos por el Cambio, actualmente es diputado provincial. Lo vimos a Dominichini cuando se inauguró el edificio Héroes de Malvinas, ah, que fue durante la gestión de Mauricio Macri. También estuvo el presidente de la UCR provincial, Francisco Lombardo, pre presidente de la Juventud Radical, perdón, de la UCR, y el ex legislador porteño. Juan Nociglia, en este encuentro que se propuso, entre otras cosas, fortalecer a la unión cívica radical, dicen, con la idea de convertir para el año próximo un juntos más amplio y más diverso. ¿Mm? Eh, sí, en determinado momento uno siempre tiene en el imaginario como que eh, a nivel local, antes los radicales tenían una, un peso más, más fuerte en Urlinga. Sí, Sí, sí. Y siempre, después es como que eh, empezaron a a disminuir o a no estar tan interesados, a desdibujarse solo, sí, es decir, sí, sí, no sí. es un partido que haya sido empujado este, a que no haga nada, ¿no? Hay una, una ¿Qué, cuestión, ¿Qué ha pasado? ¿Vos en, en algún momento se en algún momento se hablaba con en tono de chicana de que para los radicales las elecciones generales eran un episodio molesto entre interna e interna, ¿no? que lo que le importaba era la interna. Bueno, algo de eso subyace todavía. De hecho, eh, este sector, Evolución Radical, que tiene una concejal, la única concejal que tiene la Unión Cívica Radical en Urlingham, eh, no tiene buena relación con las autoridades del comité que preside el concejal mandato cumplido Diego Benavides. Y la verdad es que así, en su momento, Benavides había propuesto durante su campaña para ser presidente de la Unión Cívica Radical local un comité de puertas abiertas, la verdad es que uno que pasa todos los días por el comité de la Avenida Vergara son muy pocas las veces en las que ve un comité de puertas abiertas ¿Cómo le ¿hacen eh, choripán? Eh, sí sí están tratando jueves, me imagino jueves, eh, sí, sí hacen hacen choripán compitiendo con una parrilla que está ahí a, a metros nada más eh, creo que eso tiene que ver con la con la posibilidad de, de poder generar recursos pero sí no es la actividad que uno considera debería valerle a un, a un espacio político partidario. Bueno, y más no. uno centenario, ¿no? Sí, es, es muy raro, reitero, porque ahí... Hay... Por ahí buscan cercanía con la gente, puede o tener ser, puede tipo ser. la actitud así, porque ves un montón de dirigentes que están ahí atendiendo la, la parrilla. Eh, por ahí un día habría que acercarse y, y preguntarle sí. cuál es el objetivo este, que buscan con eso. me parece allá, que... Yo tenía ganas de probarlo a ver qué. Porque la uno calidad. conoce lo, lo, los chorizos, <risa> sí, el choripán sí, sí. peronista Digo, sí. bueno, habría que ir y conocer bueno, A ver qué sabor sí. tiene el, el choriz radical Yo vi este, una figura tan asociada cárnicamente al peronismo ¿no? Okay. A ver cómo sabe un, un, <risa> un choripán radical eh, <risa> Lo cierto es que he visto de parrillero ahí A un reconocido dirigente que en algún momento Fue presidente del comité de distrito Como Edgardo Arancón Lo he visto allí ah. parrilleando algún sábado a la tarde Bueno lo cierto es que la Unión Cívica Radical sí ha, ha recuperado cuadros a nivel provincial y a nivel nacional. Aparece allí Martín Lustó, está Martín Tetaz, el ex gobernador Cornejo de Mendoza, Gerardo Morales en Jujuy, con perfiles distintos, con miradas distintas de la cosa, inclusive con posiciones distintas de cómo pararse frente al PRO dentro de Juntos. Pero eso todavía no ha derramado a nivel distrito. Eh, la Unión Cívica Radical ha recuperado lugares en Morón, por ejemplo, que es un bastión histórico del radicalismo, Exacto. pero en Urlingham no se ha dado todavía eso. Eh, tengamos en cuenta que, por ejemplo, Carolina Sosa de Evolución es alguien cercana o de buena convivencia con la gente del PRO de Lucas Delfino. Pero bueno, veremos cómo continúa la historia. Sí está bueno que despunten el vicio político con este tipo de actividades como la del sábado pasado. Bien, muchachos, usen la democracia, Exacto. acuérdense de, de Alfonsín. Exacto, y, usen y, la democracia. Y, y discutan y polemicen, Exacto. porque al fin de cuentas también es lo que le corresponde a un espacio que hoy por hoy no está en ejercicio del poder. ¿no? Eh, Totalmente. Cuando algunos dicen, eh, están en la interna, y sí, porque no están ejerciendo lo, el, el poder. Mm. Eh, si se ocupan de la interna o privilegian de la interna cuando sean gobierno, ahí sí uno uno lo cuestionaría. Bueno, la última, dónde postal. Postal. La última postal de la tarde, Ahí eh, Marcelo, en este caso corresponde a un lugar emblemático, quizá uno de los hechos más significativos, más fundacionales de la gestión, de la primera gestión de Martín Sabatella en el municipio de Morón, ha sido la recuperación de la Casa de la Memoria y la Vida. Esto en realidad corresponde a un chalet que estaba allí en lo que formó parte de todo el ejido que rodeaba a Mansión Seré, centro emblemático de tortura y desaparición de personas a cargo de la Fuerza Aérea durante la última dictadura que cuando se produjo el escape de algunos detenidos allí decidió volar ese lugar y que en virtud del trabajo del Instituto de Antropología eh, Forense viene desarrollando mucho y un incesante laburo en el lugar. Bueno, esta Casa de la Memoria de la Vida en los tiempos de Rousselot, por ejemplo, era utilizado como chalet de fin de semana casi, Mirá. por el, el ex intendente del PJ moronense. Desde hace 22 años este lugar se ha recuperado y se ha creado un hecho inédito y esto es que un espacio de la memoria funcionara en un ex centro clandestino. ¿Sí? Fue un, un hecho pionero de la gestión de Sabatela. Exactamente, la palabra pionero y fundacional que vos usaste le cabe totalmente porque no sé si no fue el primero. ¿O anduvo, pegó en el palo, ser el primero en estas características? En, en América Latina, absolutamente. Uh -huh. En toda América Latina fue el primero, después en la Argentina, por supuesto, hay otros espacios de la memoria que funcionan en lugares que eh, fueron utilizados por la dictadura cívico-militar como centros clandestinos, pero este es un lugar con, con mucha historia, con mucha impronta y con mucha vida también. Cumple 22 años, nada más y nada menos, por eso uno está viejo, no? por eso uno está grande. Este, yo recuerdo haber, en, en los primeros meses de la gestión de Sabatela, que sucedió a un intendente intermedio que hubo, que fue Guillermo Crespo, haber recorrido el, el campo deportivo, ahí funciona también el, el Polideportivo Orquigrana de Morón, esto es Santa María de Oro y Blas Parera, en el límite entre Morón, entre Castelar e Ituzaingó. Y bueno, uno veía ese lugar de lujo que era la Casa de la Memoria, en ese entonces utilizado como un lugar de reuniones políticas por Juan Carlos Rousselot. lo cierto es que va a haber actividades esto será hoy a partir de las 14 y 30 ah, aquellos que estén cerca se pueden dar una vuelta va a haber un conversatorio con Teresa Antón que es representante de la asociación Seré por la Memoria y la Vida en donde han militado también muchos referentes de derechos humanos de aquí de Burlingame, como el caso de la fallecida Odira Casela, eh, la familia Steinberg también ha formado parte uh -huh. de esa asociación creo que eh, también Patricia Dana en algún momento ocupó algún lugar de relevancia en el lugar. Bueno, allí estará la actual representante de la asociación, Teresa Antón. También estará Tatiana Filigoy, que fue la primer nieta recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo. Va a haber un cierre musical a cargo de Sofía Viola, entre otras actividades. Un lugar donde uno siempre se ha sentido bien, porque, porque es un lugar que siempre demostró amplitud. Uh -huh. este, y sobre todo amplitud ideológica sí. porque la temática de los derechos humanos es decir, cuando te venían a perseguir no te preguntaban qué estabas pensando directamente uh -huh. este, corría peligro tu vida y en ese lugar uno siempre al menos en lo personal desde que lo he visitado uno siempre se siente bien se siente cómodo no se siente que lo vayan a expulsar o sí. que sea de un grupo político uh -huh. Nada sí. más. Sí, en algún momento allí en el ámbito de, de la Casa de la Memoria, por ejemplo, se desarrollaba eso que también deberían imitar otros municipios, que tiene que ver con la sesión especial que todos los 24 de marzo, todos los 24 de marzo, aún durante la gestión de eh, Ramiro Tagliaferro de Juntos por el Cambio, se desarrolló siempre para evocar esa fecha. No, El 24 de marzo, el Consejo Deliberante de Morón siempre lleva adelante una sesión especial por ese día. Eh, hoy mientras vos hablabas sobre es, eso que, eh, eh, que somos hermanos pero también somos oponentes mm -hmm. y que to todos tienen su característica algo que caracteriza a Morón es su desarrollo institucional y es algo que nos pone contentos porque uno tiene una relación con Morón este, eh, tan en mi caso particular, tan estrecha como la de Hurlingham. Sí, obviamente. Y, y, y Morón tiene un desarrollo institucional eh, que es su patrimonio particular. Uh -huh. No le vamos a decir a los otros que lo tengan que imitar porque ya sabrán cuándo, cuándo tendrán ese desarrollo sí. institucional. Pero Morón se lo ha ganado y con creces. Bien, eh, con lo que quiero cerrar es con un buen título que en este caso corresponde a lo que en el día de ayer jueves, el Consejo Deliberante de Urlingam finalmente terminó sancionando. Dos puntos importantes. Eh, uno, la adhesión del municipio a la ley de alcohol cero al momento del manejo. ¿No? Este es un tema con el que en algún momento hemos hablado con el director, uno de los directores de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, con Jorge Tazara, porque es un tema que, por ejemplo, hace 15 días también llevó a la adhesión del Intendente Lucas Guy de Morón que va a ser ley provincial muy probablemente, porque esto ya está en el Senado de la provincia. Esperamos. Ayer hubo reunión de comisión en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y es muy probable que esto sea impulsado, lo impulsa el defensor Guido Lorenzino, lo impulsa también funcionarios como Jorge Donofrio de la gestión de Axel Kicillof. Bueno, ayer Urlingam adhirió, en realidad suscribió mediante un decreto a esta ley de alcohol cero al momento del manejo, al momento de conducir. Y también una muy buena noticia para la gente amiga que forma parte del de grupo de familias eh, TEA, TGD, Trastornos Generales de Desarrollo y Trastornos del Espectro Autista, porque ayer el municipio de Ullingen adhirió a dos normas que tienen vigencia hoy en la Argentina, la ley nacional 27.043 y también a la ley provincial en la materia. Esto significa, charlaba hoy con Gisela Díaz, una de las referentes del espacio, que a partir de ahora se deben generar las condiciones para que, por ejemplo, se posibilite de mejor manera el acceso a todos los recursos que hay para las familias que tienen niños o niñas con estos trastornos. Por ejemplo, acompañantes terapéuticos, vacantes en escuelas especiales. Eh, hoy, hoy, hoy por hoy acceder a esos recursos si no tenés una obra social es muy difícil. A partir de ahora, ojalá que esté acompañado esto con el presupuesto y que se cumpla la adhesión que votó ayer el Consejo Deliberante, va a poder ser algo más democrático y de mejor y mayor acceso para las familias de este, de este colectivo que celebraron justamente con su presencia y también a través de distintas redes sociales la adhesión del municipio de Dublín. Y marca igual que con el tema del de colectivo LGTB+, eh, el respaldo legal porque en la vida la vida cotidiana de todas las familias es una vida individual. Sí, entonces vos te obvio, encontrás con problemas obvio. familiares, en este caso con la uh -huh. temática del autismo y otras, este, y otras patologías. Y entonces tener el respaldo de la legalidad le pone un freno, en el caso de las obras sociales y en el caso de la atención, a aquellos que te dicen no o se quieren desentender uh -huh. o demás, ¿por qué? Porque hay una ley que te respalda y una ley sobre la cual vos legalmente podés este, recurrir, aunque parece mentira que en este tiempo todavía haya familias que tengan que andar legalmente peleando para que las atiendan por los padecimientos que sufren. Por eso es tan importante como la sanción de una ley o la adhesión a ella, como es lo que sancionó ayer por unanimidad el Consejo Deliberante de Urlinga que esa norma y esa implementación cuenten con todos los recursos para que sean una verdad, porque, entre otras cosas, eso nos va a permitir saber si la ley está bien. Por ejemplo, en otra materia, como salud mental, hay mucha discusión respecto a la ley, ¿no? El caso del, del músico Chano Carpentier y el pedido de la madre para, para poder intervenir, y la discusión respecto a la, a la vigencia de la ley y lo que estipula en ese sentido, lleva a que muchos quieran descartar la ley. El tema es que la ley conceptualmente no la podemos evaluar si no se la aplica como corresponde. Y hay mucho contenido, presupuesto y decisiones políticas, e implementación y modificación del sistema de salud que están reflejados en la ley que no se han cumplido. Entonces uno no sabe si la ley, entre comillas, fracasó o sirvió, si la verdad no se la implementó como la ley mismo lo contemplaba. La reglamentación de la ley es también, un tema también. aparte, es uh -huh. decir, vos dictás una ley y luego la reglamentación es todo un tema, eh, así que esperamos que esas reglamentaciones generen lo que él dice, generen que funcionen, generen que sean este, proactivas, que, que tengan funcionalidad en cuanto a la necesidad de vecinos y vecinas en todo sentido. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, ¿Bien? hablando de bien? sentidos. Muy bien, hablando muy bien. De la sentidos. verdad que muy bien. Eh, volvimos al ruedo después de unas semanas en las que, bueno, estuvimos en el exterior. Ustedes van a saber sí. disculpar la, la, las cuestiones del caso. Pero bueno, siempre ni hablar de nuestro país, pero esta zona oeste y particularmente nuestro querido distrito de Burlingame, municipio de Burlingame, comuna de Burlingame, porque algunos insisten en hablar de Burlingame como ciudad, sí. Urlingam está conformado por tres ciudades, por tres localidades, que son Burlingame Centro o el Burlingame Cabecera de Distrito, Villa Tesei, Ciudad Santos Tesei, como lo quieras denominar, y la querida William Morris. Cuando hablamos de ciudad, hablamos de ciudades o localidades, cuando hablamos de municipio, que por lo general es lo que gobiernan los intendentes, hablamos de municipios. Gente, nos vemos la, la semana que viene. Esperemos a ver en esta. Esta vida que es una noticia en desarrollo uh -huh. A ver hacia dónde nos lleva Hacia dónde van los temas que él va a seleccionar Y mientras tanto, lo que les decíamos Es un buen fin de semana, que lo pasen en familia Y este nos vemos Despedite de tu gente, está eh, firmando autógrafos me eh, dijeron, No paro ¿no? de firmar autógrafos eh, Un saludo muy grande a todos los que nos siguen A todos los que nos acercan también Su información, su mirada, su opinión sobre las cosas a los vecinos que confían en la obra para dar a conocer su posición, su mirada, su opinión de determinados temas que como pocos conocen al vivir en los barrios, qué necesidades, cuánto los beneficia una obra, cuánto los perjudica, de qué manera se puede modificar una obra para que todo salga bien y para que los vecinos y vecinas estén seguros. Bueno, agradecemos a esos anónimos que particularmente y especialmente siempre nos brindan su palabra, su apoyo y acá estaremos. Nos vemos gente.